Señores, el empresario artístico, comunicador, influencer, Santiago Matías, apoya el plan de desarme. Y es Néstor Flow, hoy en la mañana el presidente de la República, Luis Abinader, inició lo que es el plan eh, pa, Mi País Seguro. Entonces, eh, allá estuvo junto con el presidente, el, ¿verdad? el Secretario del de, Ministro del Interior y Policía, el señor Chubásquez, ahí vemos también a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, entre otras autoridades. Este es el plan que ya pues habíamos mencionado hace tiempo y que pues también la opinión pública estaba esperando sobre el plan de desarme de la ciudadanía, ¿verdad? De entregar las armas para que se pueda reducir la delincuencia. Y... Durante este evento que se realizó en el, en el sector de Don Bosco, me parece, de Santo Domingo, pues, eh, estuvo por allá, estuvieron por allá, Santiago Matías el, y el, aunque okay, ahí está, y el doctor Cruz y Minyan. ambos fueron los de los primeros que entregaron sus armas y llamaron a la ciudadanía a apoyar este proyecto del gobierno dominicano para, pues, eh, sacar las armas, ¿no? que no están regularizadas y las armas que están bien pero que ya pues no las necesitan también entregó sus armas y esto sí me sorprendió ¿eh? entregaron sus armas dj topo Topopón, el líder y el periodista ramón tolentino este es el hombre de verdad el excéntrico periodista que está en el programa de esto no es radio vamos a ver si tenemos ahí algunas declaraciones eh, bueno vamos a vamos a tenerla más adelante mientras tanto néstor qué opinas yo veo esto bien el desarme Usted sabe que los delincuentes no, van, no, van a, no se van a, no van a entregar. No van a entregar. Es buena iniciativa de parte del gobierno, pero nosotros sabiendo que ni dando los papeles, ni, ni dando un sueldo, los Tigres entregan lo que es el arma de fuego. Entonces sí. la. Una persona no grata en la sociedad como es eh, los delincuente que hay delincuentes aquí que tienen 10 y 11 fichas y no se hace nada con ellos, no van a ir a un cuartel, mire, yo soy fulano de tal, vengo a entregar esto. Pero la iniciativa, hay, hay personas que no son delincuentes y que son violentas. Que en eso ayuda mucho, sí, eso. porque hay personas que son de su casa, de su trabajo, tranquilos, que no son delincuentes, pero no pueden portar un arma porque sufren de, ¿eh? a veces la anemia se les revoltea no ven a nadie, una discusión, van y buscan la pistola y cometen un error. Eh, nosotros esperemos que esa persona que usted sabe eh, su humor no es muy bueno y no debe usar arma de fuego, usted le entregue voluntariamente. Eh, porque las autoridades quieren un mejor país para todos. ¿Eh? Cada quien puede aportar su granito de arena. Tanto los artistas urbanos también, que se escapan sus pistolita y su equipos sí, sí. que la pueden entregar. Claro. Eh, para los delincuentes hay que buscar otra cosa, otra medida. Porque sabemos que es un poquito difícil eh, eh, desarmar a la población de, de esa manera. Pero, eh, como tú dices, Neto, hay personas que no pueden portar un arma. Yo veo muchos casos de los choferes, por ejemplo. Esos choferes que andan en la calle, que a veces salen bravos y le dan tiro a cualquiera. Ese tipo de personas sí, Por cualquier rebase. Porque, ajá, ah, claro. Ese tipo que no ese tipo de personas que no puede portar armas violentas, que a cualquiera le dan un fundazo, eh, eh, esa esa eh, ese eso que está haciendo el gobierno es bueno para ese tipo de personas. Ah, y, no y, y no tanto entregar, sino orientar a la persona, ah, orientar. Orientar a la persona que un arma de fuego eh, no es un juego. No. Ni es porque usted coge un pico y usted vaya a, a sacarle un arma de fuego a cualquiera, no. La arma de fuego para usted protegerse, incluso yo siempre he dicho que si usted porta un arma de fuego legal, no es bueno que se la vean, porque si la muestra la sociedad, entonces, como dicen popularmente en los barrios, le van a dar seguro porque usted está armado y se la van a quitar. Eso motiva al delincuente a que eh, usted se supresa. Su Tanto el general como Chubasque, que es ministro de Interior y Policía, también estuvo. Cruz Geminian. Sí, el doctor. Eh. El doctor. Eh, ese es un hombre que vale oro aquí en nuestro país. Y él también entregó, me parece. Sí, y así es. entregó escuela. su alma de reglamento también. Topopón, y Santiago Matías. ¿verdad? Sí, y Topopón, Topopón. que es eh. una persona, un influencer sí, para la, la sociedad de los barrios. Que le robaron en estos días. Hablamos sí, de eso. Sí, sí. Claro. Claro. La delincuencia. La semana dura, el pobre de, Popot sí, de Topopón, se le muere sí, su eh. madre y luego se le meten a robar. Y aún así, él pasa a entregar su alma. sí de fuego ¿Eh? deberían hacer eh, eh, anuncios y cosas así como que tienen que hacer eh, para entregar su arma porque cogen eh, la persona temen de que lo apresen o algo entregando una, una arma de fuego sí. si usted no tiene hecho no tiene sopa pues y usted va y lo entrega y ya exacto ese es el desarme a la sociedad pero muchas personas no están de acuerdo y para eso están los números de teléfono 809-725-0505-809-725-0505 usted está de acuerdo con este método que está utilizando el presidente Luis Abinader y el director de la Policía Nacional entregando sus armas, el desarme a la población ¿Eh? usted su opinión con todo respeto usted puede emitirla con nosotros en el transcurso del programa. Y que opinen sobre este gesto de los influencers, ¿verdad? Estas figuras del ¿verdad? medio. No, es que, que, se, eh, que fueron los primeros que se sumaron, ¿verdad? Claro, tienen, sí. eh, eh, tienen que ser el ejemplo, porque no tanto para lo negativo, tienen que hacer sí. la cosa bien también. Y es bueno que se liguen con el gobierno. Así los seguidores toman no, conciencia. El, el, el gobierno sabe dónde está la influencia en la música urbana. Quizás se suman luego al título urbano. Que sería interesante ver de estos tito urbanos entregando su alma, porque así también motivan al barrio ese tipo de cosas. Y quizás se limpia un poco la sociedad, porque esto no está fácil. La delincuencia. Cualquiera te saca una pistola en la calle y tú te quedas en el aire. Claro. No sea para atracar todo porque tú le hablas duro. Un y y pueden dañarte la vida. Y pueden y no, quitarte la vida. Aquí en San Francisco, que hay muchos leones también, sí. pueden entregarla. Los leones los que leones andan ahí aquí, con pistolas. Tirando tiros. Se sí. van a los tiros delante de la gente. So, se ve a cada rato en los barrios más picantes de aquí de San Francisco. Sabemos que a cualquier hora del día se arma un tiroteo sí. de repente. Y una discusión hasta de mujeres. Sale fulano sí. con una pistola. <risa> y, y eso trae. Cualquier menor de, de edad tiene un, tiene un arma y ya claro. tú sabes. Claro, reloj, buenas. Sí, buenas tardes. Saludos. El, el, son... eh, yo estoy yo estoy mirando a Soso. Soso. Sí. Sí. Eh, yo no estoy de acuerdo con, con que desarmen la, la, la, la población, ¿no? No está de acuerdo. Lo que tienen que, que, tienen que desarmar es a los delincuentes, no, no, no al ciudadano, este, a, a, a, a, al hombre serio. No, no, no, lo, no, no creo que sea necesario que lo, que lo desarmen. Y los haitianos hay más a todos los dientes. Ok, así es, así es. Eh, la opinión, ¿desde dónde nos llaman? Le estoy llamando, Soy yo soy de, de Puñal Santiago, pero le estoy llamando desde de aquí de New Jersey. De New Jersey, New Jersey hey, la hey, gente hey, de Puñal saludos. Santiago, un saludo de New Jersey, nos están mm. viendo. Bendiciones para usted y toda su familia, así es, dice y, el gracias, caballero. Igualmente. Dice el caballero que no está de acuerdo que la gente seria la desarme. Sí. Eh, cada... Sí. Pero para empezar, para empezar, hay que empezar por algo, hay que empezar por la gente seria, porque los delincuentes no van a dar la arma sí, sí. así, <ríe> hay que empezar por, por alguien y, y es por la gente seria que se empieza. Yo pienso que la delincuencia se, se maneja por parte de la policía. Yo creo que la policía debe arreciar más los operativos, sí. debe haber más patrullaje. Aquí hay barrios que la policía no pasa. Eso es lo que, nos, lo que la ciudadanía quiere, que la policía esté pasando por los barrios. ¿eh? Porque cualquier desaprensivo, si ve una guagua a la policía, hola, buena. buena. Sí, Buenas. su opinión. Hola. Hello. Hello. Yeah. ¿Su opinión? Yeah. Buena. Saludos. Bueno, bueno, bueno. Buena. Buena. Hola, buenas. Lo buena. Sí, buenas buena tardes. ¿Está de acuerdo usted que desarme la población? Está de acuerdo usted que desarme la población. Eh, mire, sí, ya yo me bañé. <risa> <risa> Escúlseme, eh, muchachos, escúcheme. Eh, miren. qué error, qué error. Cada, cada, cada interior y policía que llega ahí, empieza a, come, a cometer errores y, a, y a hablar disparate. Eso para ustedes que son dos jóvenes, que como está la situación, y ustedes son dos muchachos reconocidos, responsables y serios en este pueblo, tienen derecho de usar dos armas de fuego. ¿Sabe por qué? Ahora no todo el mundo puede tener un arma de fuego. Porque eso es un compromiso muy personal que te lleva a ti a defender tu vida física, de tu familia y propiedad y tus propiedades. ¿Cómo que viene a decir Chubas que, que no sabe de eso? Dice que te vamos a, a, a desmontar y, y, y, a, y a desarmar la población. No, y tiene que especificar a qué tipo de población va a, van a desarmar. Los hombres serios, los hombres de trabajo, los empresarios. Eh, un, un, un buen policía tiene que andar armado porque ven acá, tú te vas a dejar matar de un delincuente vilmente teniendo, pudiendo tener la capacidad capacidad física y mental de tú te, o, portar y tener un arma de fuego oye, es un disparate lo que está lo que está hablando el, el, el ministro de interior policía, él tiene que especificar a quienes que se vayan a los barrios a buscar las buscar armas ilegales eso para que ustedes vayan cogiendo por ahí, por donde van las cosas Buenas tardes. Muchas gracias Muchas por gracias. la opinión de, de, del caballero. Que no se puede desarmar a la persona seria, dice él. Realmente. Oh, y, y por el información nacional también, gracias. Buenas. Buenas tardes. Sí, su opinión. Buenas tardes. Sí, para hablar de la... De sí, adelante. Sí. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, yo no estoy de acuerdo con el desarme, ¿no? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? No, porque imagínense, si desarman el, si el pueblo, entonces los tigres van a ir más fácil a saquear. Es que eso no, eso no, eso está fuera de orden. No procede para ustedes. Yo, sí, gracias. Ok. Ok, okay está bien. <risa> <risa> muchas gracias por su opinión <risa> muchas personas están de acuerdo en todo el país de, del desarme pero como dice Engel, que debe empezar por algo claro. pero yo pienso y vuelvo y reitero que la delincuencia se controla por la policía nacional por ahí que se controla Más patrullado. y modificando las leyes ¿Por qué? porque si agarran a fulano adentro de una casa robando lo sueltan porque no le dan seguimiento Ajá. o no le pusieron una querella. Ofu. Pero usted sabe que lo agarran adentro, fue. Ah, no, que no tiene querella. A veces la persona no pone querella con miedo a que el ladrón la vea o algo, personas, mujeres, ¿no entiendes? Y no la ponen la querella, pero si la policía sabe que lo llamaron, que lo encontraron robando, que usted lo sacó de adentro de la casa, no pueden soltarlo a dos días. El, el otro día pasó... Que agarran un ladrón y a los tres días volvimos y lo entrevistamos al ladrón. <risa> Yo cuidado y fue equivocado, que te sacan de nuevo. Suele pasar. Mamadeo. Ladrón de Mamadeo. Y Vanessa también. Oh, sí, sí, sí. Diario van ellos y lo sueltan y lo sueltan. Suelta. Ojo de Marco Ojo de Maco también. Primo aquí de... De, de, <risa> de gasoil. Oye, le lo no, ¿Entiendes? <risa> Lo soltamos, mira, yo lo entrevistamos un lunes, el miércoles volvió. Entonces yo, fue cosa que han equivocado, lo dije yo, porque yo pienso, no, que lo habían soltado, porque no había querido, porque usted sabe la persona que es. Entonces no se puede. Vámonos a una pausa y retornamos con lo que es los sosobroso